En este tutorial vamos a, a tratar de presentar uno de los plugins que incorpora portal Edu, que originalmente se llama app 20 que sencillamente en el portal se llama redes sociales que es un plugin que lo que permite es que en nuestros contenidos bien sea entrada bien sea página aparezcan los típicos botones de compartir esos contenidos eh, a través de distintas redes sociales si nosotros queremos eh, incorporar esta funcionalidad, este comportamiento a, a Portaledu, pues podemos hacerlo tranquilamente con, est con esta utilidad. ¿Cómo se puede configurar esto? Inicialmente, el funcionamiento de la plataforma está configurado de manera que cualquier contenido que generemos van a aparecer unos determinados botones de compartir en distintas redes sociales. de acuerdo. Incluso podemos elegir entre básicamente todas o casi todas las redes sociales que pueden llegar a existir. ¿Desde dónde podemos configurar esto? Si nos vamos a Ajustes, App to nos aparece la pantalla de configuración general de la extensión, del plugin. Y aquí podemos elegir cosas como el tamaño que queremos que tengan los, los botones, los iconos, de qué color queremos que sea el fondo, de qué colores también los queremos el, los colores de los botones, qué botones aparecen en nuestro en, nuestros, en nuestro listado de botones, qué botones, qué redes sociales aparecen, incluso dentro de los mismos botones podemos reorganizarlos ¿vale? a nuestro antojo. Podemos activar o desactivar más, siempre pensando un poco en el diseño de, la, de nuestra página web, en el sentido de que si ponemos 18 botones de, de redes sociales puede verse un poquito condicionado el, el diseño de la página. Bien, una vez activo el Aquellos botones que queremos elegir y en qué orden lo queremos elegir, tenemos la opción del botón universal. ¿El botón universal para qué sirve? Si queremos que se puedan compartir a través de cualquier red social o sencillamente queremos limitar para que solo se comparta, elijo ninguno, y lo que pasará es que solo se podrá compartir por las redes sociales que yo haya, yo haya determinado en, en mi listado. También podemos elegir, muy importante, la ubicación de esos botones. Por defecto viene en la parte inferior, pero podemos elegir la parte superior, podemos elegir la parte superior e inferior y podemos definir si queremos que aparezca en todas las entradas, que no aparezca en las entradas de la página de inicio, que no aparezca cuando las entradas son un extracto. Por ejemplo, puede ser interesante que no aparezcan los botones de compartir en las, en las páginas. Digamos que el, la cuestión del compartir contenidos tiene más sentido cuando son entradas. Pues, por ejemplo, de aquí lo podemos desactivar. Y decimos, por ejemplo, que no aparezcan ni en la parte inferior de los extractos ni aparezcan tampoco en las páginas. Eso significa que esto de lo que estoy viendo ahora mismo es una página, ya no aparecen los botones, sin embargo, esto que es una entrada sigue apareciendo ahí. Siempre podemos volver a restablecer las opciones por defecto que lleva el plugin y otra parte de la configuración son los botones flotantes. Los botones flotantes para qué sirven? Cuando se hace un scroll, cuando la pantalla es muy muy ancha, muy larga, y tenemos la posibilidad de subir o bajar o movernos hacia la izquierda o hacia la derecha, tenemos la posibilidad también de activar estos botones flotantes. Los más típicos serán los botones verticales, por ejemplo, que yo por defecto vienen de desactivados. Yo puedo los botones de scroll vertical los puedo anclar a la izquierda. ¿Qué provocará esto? Que allí donde yo tengo activos los botones de redes sociales los tendré siempre visibles. ¿De acuerdo? Esto puede ser útil si tenemos entradas, tenemos contenidos que son muy extensos, pues se hace más cómodo el, el compartir. ¿de acuerdo? Si os dais cuenta tengo activos los dos. Yo desactivo de nuevo los botones flotantes y vuelvo a guardar. Igual que hay unos botones flotantes verticales, hay unos botones flotantes horizontales cuando el scroll se realice. ...en horizontal, no en vertical, como lo estábamos haciendo ahora a modo de prueba. Bien, ¿significa eso que en tengo que adaptarme a que en todas las entradas o en todas las páginas... ...tengo que mostrar a los botones de, de compartir? Pues en realidad no. Por ejemplo, yo ahora tengo que no se muestre en las páginas, pero sí en las entradas. Sin embargo, si yo voy a mi listado de entradas, edito la entrada en concreto... Para cualquier contenido, yo tengo la opción de desactivar los botones de compartir. Yo actualizo, y si me voy a mi entrada, la que acabo de modificar, como veis, ya no tengo activos los botones de compartir. En otras entradas, si no desactivo esa opción, me seguiría apareciendo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí cómo se utiliza este, este sencillo plugin para añadir los botones de, de compartir a nuestros contenidos. Ya queda, digamos, a la decisión del centro, la conveniencia o no, de, de utilizar esta herramienta. Simplemente es una opción más que se nos brinda desde Portaledo.